Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una dinámica muy especial. <risas> Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una actividad muy especial, como todas las anteriores, pero creo que esta un poquito más, porque esta es una actividad que va a estar durante todo el semestre. Esta dinámica. Uh, consiste en estos papelitos. ¿Cómo puedo conseguir estos papelitos? Hay dos maneras. La primera manera es, cada semana vamos a estar escondiendo tres de estos papelitos en toda la universidad y si tú encuentras uno de ellos, pues ya es tuyo. Lo subes a historias etiquetándolos y pues tienes que coleccionar cinco. La siguiente manera de encontrarlos o de obtenerlos es por medio de participar en las dinámicas, en las preguntas que vamos a estar haciendo en el campus, como siempre, ya saben de los videos que tenemos aquí. Y bueno, como ya dijo Andrea, tienen que juntar 5, y ya cuando junten 5, se van a hacer acreedores aquí. ¿A qué será? Bueno, lo que van a ganar es una bebida del Gardel. Entonces, uh, Un smoothie, una piña colada, un frappé, lo que tú quieras del Gardel. Así que ya saben, amigos, encuentren la manera. De conseguir sus cinco papelitos lo más rápido posible. Tienen todo el semestre, pero antes de que alguien no se los gane. Buscándolos por la UEM, por las facultades. Vamos a estar dejando pistas en nuestras historias, así que también estén pendientes en las redes sociales. Y si nos ven entrevistando por ahí, búsquenos para que los entrevistemos sí. y así pueden ganar. Otro papelito y ganar su bebida de Recuerden contactarnos para saber que ya tienen sus papelitos y que así les podamos hacer llegar su premio. Y también no se les olvide seguirnos en redes sociales como al-siguen-m y arroba 1 en Facebook y en Youtube como 1 invitamos a que compartas este video. Bueno, esta facultad, por ejemplo... Bueno amigos, el siguiente papelito lo escondimos por aquí. En estos lugares de la biblioteca puede estar en ese árbol, en esa palmera, en esas piedras, en el pasto. No sé, tú dímelo. Bueno amigos, este es el siguiente lugar en el que puede estar escondido en cualquier lugar de todo lo que está aquí. Puede ser que esté aquí o aquí en la... ¿Cómo se dice eso? En la estatua, en el árbol. Puede ser que aquí donde está Eli. Puede ser que, no sé, en toda esta área pueden buscar y no se les olvide cómo está la dinámica de cómo nos tienen que informar que están los papelitos. Háganoslo saber por nuestras redes sociales.